hola jonathan cómo estás gusto en conocerte y conocer el trabajo interesante que están haciendo al parecer es un trabajo eh, grupal lo cual me parece excelente no que al final de cuentas esa es la idea del trabajo del gestor cultural poder trabajar con, con diferentes eh, personas diferentes de manera interdisciplinar para poder llevar a cabo proyectos culturales eh, yo en la persona que conozco la, la la tradición y en ese sentido eh, me surgen algunas eh, dudas sobre el trabajo eh, con respecto a a qué es exactamente lo que se quiere ¿no? porque según comentas eh, y estoy entendiendo lo que quieren hacer es una puesta en escena una puesta en escena basada eh, en la danza de los tastuanes de eh, en parte la reproducción, pero en parte eh, como con ciertas mejoras de acuerdo a lo que entendí ¿no? eh, esto me, me me causa inquietud en el sentido de saber bueno ¿y cuál es la diferencia entonces o sea qué caso tiene hacer una puesta en escena en el barrio ahí en, en el pueblo que se va a realizar <risa> Con relación a lo que ya se hace, ¿no? ¿Y qué, qué fines de la gestión cultural hay en ello? Porque lo que estamos hablando es, de, es un poco lo que hacen los ballets folclóricos, o lo que hicieron los ballets folclóricos a inicios del siglo XX: retomar parte de las danzas que se hacían y después reinterpretarlas y ponerlas en escena. Eh, eso en términos estéticos A lo mejor podría tener un De interés, pero ser algo de interés, pero en términos de la gestión cultural ¿Dónde está el énfasis, no? Pero también escuché un elemento Importante que tiene que ver Con la, con lo que tú Ves que Que las, como La comunidad, aunque se haga la actividad de Ahí, eh, la gente No la conoce, no hay Un cierto desconocimiento Aparecer solamente, son unos cuantos lo que tienen esta información, y a los demás, eh, pues como que les hace falta conocer más de la tradición. Por lo tanto, valorarlo. Entonces, en ese sentido, a lo mejor, lo que podría funcionar, es que sí a la puesta en escena, pero, pero con una característica. Que así como hacen los, los, los conciertos didácticos... A lo mejor podemos pensar algo así como eh, una presentación escénica didáctica de la danza de los textuales, ¿no? para que a través de ciertas estrategias didácticas pueda servir a quienes lo ven eh, entender más de la tradición. Porque lo único que ven es la puesta en escena, ¿no? O sea, al final de cuentas ven al Santo Santiago que le pegan y que hacen algunos diálogos, ¿no? Como parte del coloquio, que no se entiende en algunas ocasiones si no tienes el, el, este, el oído fino y más en la calle. <coughs> Uno lo que ve. Eh, las personas comunes y corrientes que ven en la, este, la tradición, lo único que ven es una persona dándole chicotazos a los demás, ¿no? Y, y que los otros le bailan y que se le acerquen y bueno, no alcanzan a entender. Entonces lo que se requiere es más bien la difusión, la promoción. Entonces en ese sentido yo a lo mejor lo que propondría para darle ese sentido de pertinencia es sí, adelante con la puesta en escena, pero eh, la, el énfasis tendría que estar en, en ser una presentación didáctica. Que a través del apoyo uh, y en ese sentido... Eh, tu grupo de trabajo los, los que son creativos as, apoyarían esta parte de la puesta en escena de los vestuarios y todos pero la gente que trabaja por ejemplo en historia y en tu caso de gestión eh, y si hay alguien pues de pedagogía o no sé de trabajar la parte de los materiales saber la estrategia didáctica de cómo hacerles saber la información a tu público de la, de la tradición y en ese sentido entonces la calle a lo mejor no sería el espacio más adecuado o tal vez sí, pero a lo mejor lo, lo que podría funcionar por la idea esta que tú estás diciendo que sea algo más contenido para que no se vaya de las manos y que puedas eh, servir a los propósitos a lo mejor podría ser la escuela, no o sea pensemos en escuelas, como le hacen los conciertos didácticos, que va a la banda y que dan un concierto y va explicando los elementos Imagínatelo algo así en las escuelas ¿no? Del municipio de Zapopá Donde pueden hacer la puesta en escena A lo mejor no toda, pero así una parte Y conforme, tanto antes, durante y después De la puesta en escena Se vaya explicando a través de una serie de materiales De explicaciones o de ejercicios En qué consiste, por qué está así Por qué está la máscara, por qué está llena de gusanos Por qué no debe asustar porque se pelean con Santo con Santiago o sea, Ese tipo de cosas explicadas a lo mejor no a los niños porque hay algunos que sí les asustaría pero si sí adolescentes, preparatorias, secundarias tal vez eh, y a lo mejor algunas eh, por qué no plazas públicas pero ya con este ejercicio ¿no? o, o incluso hasta plazas comerciales, no viendo con algunas plazas comerciales que se puede hacer este ejercicio pero con este énfasis pues en que sea una presentación didáctica y no solamente la reproducción y ya de tal manera que entonces tendría aquí un ejercicio de una puesta en valor a través de, de dar a conocer este, la práctica cultural y la comprensión de los elementos y de la trascendencia de la trayectoria de esta práctica cultural. Y, y esto nos llevaría entonces a un, a un ejercicio de gestión cultural, porque si es solamente la, la puesta en escena, pues sí, pero quedaría solamente en términos de producción escénica, que en sí podría ser valioso pero más bien va, podría ser pertinente a términos de la gestión cultural pero al menos como lo estamos planteando eh, desde la LGC, es la gestión cultural para qué, no, no es, él es el no es el, eh, el la puesta en escena por la puesta en escena eh, no le no, no le quito el valor estético que pueda tener de eso pero aquí lo importante que nos sirva es ¿no? ir más allá, en este caso precisamente la apuesta del valor del patrimonio cultural, que al final de cuentas eh, lo que nos interesa es que se dé a conocer y que se conserve, y que se conserve por la propia comunidad, entonces qué mejor que sean las escuelas y los espacios eh, más acotados para que ustedes puedan dar ese tipo de, de, de cuestiones y bueno, eso implicaría entonces visualizar eh, pues, el eje, este ejercicio de otra manera entonces en ese sentido no sé cómo vayas en términos del, del, del trabajo con, la, con el comité académico, digo con el comité eh, de, de, este, de titulación. Pero el mientras se van acomodando esas cosas, los puedes ir organizando la información. Igual, como en todos, armar una introducción, de ver cuál es la problemática, cuál es la definición. Si estarías de acuerdo esta, esta cuestión de la puesta en valor Entonces habría que hablar un capítulo 1 Sobre patrimonio cultural inmaterial ¿No? Donde expliques un primer ejercicio Digo un primer punto dentro del capítulo 1 Que es el patrimonio cultural Y cómo se organiza Cuáles son los tipos, cuáles son las características Para después Dentro de ese mismo ejercicio En un apartado Hablar sobre el patrimonio cultural inmaterial Cuál es su importancia cómo, cómo, Cuáles es. En las estrategias que se utilizan en términos de la puesta en valor del patrimonio cultural y material, sí, y este y un capítulo 2 donde habla sobre la danza de los tatuanes ¿qué es una danza de los tatuanes? ¿en qué consiste? ¿cuál es su característica? este, la explicación que ya ha estado esbozando pero de manera más amplia la ubicación geográfica del asunto al final de cuentas la danza de los tatuanes no solamente se en Zapopan sino también una parte este, tonalá, creo que una parte de la etc. etcétera eh, este, un capítulo 3, donde se esboce la. donde se explique la propuesta de intervención, ¿no? Porque si es de intervención no, no de de, de, este, eh, pues de representación, porque una propuesta Uh, digo, una propuesta de representación sería esto lo que son los barriles folclóricos, que así es de intervención bueno, exponer en qué consiste, cuáles son sus elementos en términos de elementos estéticos, en términos de, de producción escénica de, de, de los permisos de, las, de, de, de cómo se va a organizar y la estrategia didáctica, los materiales que se van a utilizar las estrategias, las actividades y un capítulo 4, donde a partir de la, de lo que hagan ustedes, que expliquen qué, qué, qué se hizo, dónde se hizo, y los resultados, ¿no? A la mejor parte del 3 y del 4 implicará, bueno, si no tenían contemplado esta parte que yo estoy diciendo de la didáctica, a lo mejor no tienen información, o a lo mejor sí, y no, no lo se muestra del video. Pero por lo pronto vamos trabajando, ¿qué te parece en el capítulo 1 y capítulo 2? Y se va esbozando el 3 y el 4, en lo que vas organizando el trabajo. Yo entiendo que es un trabajo en equipo, entonces hay que, hay que uh, conversarlo con tu equipo. Pero mi sugerencia sí es que vayan hacia aquel lado, ¿no? A lo mejor la gente que trabaja desde lo estético y eso, pues no le interesa tanto, pero eh, al gestor cultural sí le debe de dar un énfasis en ello. Y bueno, yo creo que por mi parte es todo igual. Si te atoras en algo, requieres información, o, si estás aquí en la zona metropolitana, igual nos podemos sentar y, y trabajar, ¿no? Platicar. Eh, es cuestión de que me mandes un, un correo y podamos platicar en ello. Así que pues adelante. Aquí estamos, vamos a tener como asesor en todo este semestre, así que en cualquier momento, de aquí al coloquio, ahí estamos, ¿no? Y para el coloquio sí, eso es... Eh, la introducción y los dos capitulados y el esbozo de los demás para tener algo que dialogar con nuestros lectores y bueno, adelante y aquí estamos, hasta luego